Pues les saludamos en este momento, dándole gracias por estar con nosotros y esperando que usted y también ustedes puedan estar pues disfrutando de ya de un momento bien bien bien agradable. Y pues eh, estamos eh, aquí hacía tiempo que no. Creo que ya estamos en vivo. Alguien que me diga si ya estamos en vivo. Alguien si estuviera por allí ya viendo esta transmisión de... Pues uh, este déjenme ponerles aquí. Uh -huh. Bienvenidos a uh -huh. Hoy Oramos en Vivo con sus amigos. Elida Cavazos. Y Rafael Cavazos pues da, da, nos da gusto poder estar aquí con, con ustedes. Así que les vamos sí. a agradecer que nos uh, indiquen alguien si ya estamos allí con sí. ustedes en vivo. Si se escucha bien, si todo está pasando bien, este pues le damos la bienvenida en este hermoso día que Dios nos ha dado y en la disposición siempre de llevarles un, un mensaje, un mensaje de la palabra del Señor y agarrar un tiempo de oración, de la comunicación con, con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial y pues gracias, gracias a todas las personitas que eh, ya están en este momento y las que se van a adherir también y gracias les damos por... El, todas las personitas que han estado compartiendo estos videos, porque eh, estos, eh, estos videos sabemos que son de bendición y cuando usted comparte un video de estos, no sabe a cuántas personas usted puede bendecir. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, porque es un momento de comunión con nuestro Padre Celestial. Y, y por eso siempre eh, estamos este, compartiendo compartiendo una palabra de bendición, ya que estamos en un, en, en un tiempo, en un mundo tan adverso todo, que eh, pues cada día se presentan cosas difíciles, pero para nuestro Dios no hay nada imposible cuando nos ponemos en sus preciosas manos, Él nos protege, Él nos ayuda, Él nos cuida. Por eso es que es muy importante eh, estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Y pues eh, muchas gracias a todas las personitas que es. Pues, día con día, cuando estamos con, con los videos, con la palabra, este, pues están con nosotros y también que lo comparten. Aquí estamos, ¿verdad? Ya en una foto más, más grande para que nos vean. Así somos. <ríe> y así, así estamos. Así, así es. Ok. El tema de hoy. Eh, El tema de hoy. Ay, cuidando la sana distancia con Dios. Cuidando la sana distancia con Dios. Esta frase se ha hecho muy, muy, muy popular en nuestros días, cuidando la sana distancia con Dios. Y te preguntaba yo, bueno, ¿y a, a por qué le estás poniendo así? Cuidando la sana distancia con Dios. Ok. A ver. El porqué de este título. Miren, es la mejor manera. Es de cuidar una distancia. Sí, claro. Con Dios había que estar cerca o lejos. Uh -huh. entonces si queremos cuidar una sana distancia con Dios. Sí. El estar más cerca de Dios. Amén. Estamos más protegidos. Claro, amén. Correcto. Si nosotros vemos un Dios a la distancia... Pues está lejos. Ajá. Pero Dios no es un virus. No. No, no es una epidemia. No, no es, no. Dios no es nada que nos un, haga un daño, daño. Claro. Sino por el contrario, es aquello que nos puede ayudar, nos puede bendecir. Nos puede proteger. Y, y que nos protege, que, que no, nos da su, su bendición. Entonces, eh, esto es lo que tenemos que cuidarnos. Sí, ustedes. amén. Amén, así es Esa sana distancia es que el Señor esté en nuestra mente y en nuestro corazón amén. A cada instante Amén, amén, así es Esa es la sana distancia Correcto Dios no es un Dios de estar lejos Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos Y de esta manera estaremos eh, presentándoles lo de este tema Y vamos aquí a Jeremías 23, 23, 23 en la palabra de Dios para todos Muy bien En esta Ahí versión en Jeremías 23, 23 nos dice El Señor dice ¿Es que soy Dios solo del, de lo que tengo cerca? ¿Acaso no alcanza mi poder divino lo que está lejos? Por supuesto en, Si Dios es solo por los que tengo cerca Pero también para ti Imagínate ahorita en este momento eh, las personas que puedan estar aquí en Estados Unidos. Sí. Pero Estados Unidos es, es un país muy grande. Muy grande. Muy extenso. Sí, así es. Imagínate que también estamos llegando a la gente que está en México. Correcto. A la gente que está en, en Centroamérica. Estamos también llegando a través de estos medios eh, a la gente que está en Sudamérica. Ajá, claro. Eh, nos hemos dado cuenta, por lo que nos indica eh, YouTube, de que Colombia ha sido uno de los países que, que más audiencia tenemos sí, en así cuanto es. a los videos. Correcto. Eh, pero no solamente eh, Colombia, sino también Ecuador, Chile, Perú. Sí, todo eh, Sudamérica. Aún incluso Venezuela. Europa también, hay varios en, países de Europa. Eh, exacto. Entonces. Se expande la, la señal, gracias a Dios, ¿verdad? Con, con estos medios, con estas eh, plataformas que, que tenemos a, a la disposición por estas compañías, por estas empresas que nos brindan esta oportunidad de poder usar sus medios para poder llegar con este medio a cientos y a miles y hasta diez miles de personas. Uh -huh. Entonces, Así es. el Señor dice... ¿Es que soy Dios solo de los que tengo cerca? No, no, no. No. ¿Acaso no alcanza mi poder divino lo en que lo que está lejos? Por supuesto que claro sí. Claro que sí, porque nada imposible hay para Él. Así es. Entonces estés cerquita o estés lejos de nosotros, pero estás bien cerquita de Dios cuando tú lo tienes en tu mente y en tu corazón. Amén, correcto. Es la sana distancia. Que esté en sí. tu mente, que esté en tu corazón. Amén. Siempre, siempre, todos los días de tu vida. Correcto, así es. Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar. Bien, ahora eh, tenemos en Hebreos 10, 22. Eh, También en la palabra de Dios para eh, todos. Para todos. Se nos ha limpiado y librado de toda culpa y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Ahí Amén. está. Amén. Así es. Hebreos ya estamos limpiados con la sangre del cordero y, y con agua limpia y eh, pura. Con su palabra. Estamos su palabra. lavados. Uh -huh. okay. Cuando venimos nosotros al Señor, ahí estamos. Amén. Ahí está él con nosotros. Entonces acerquémonos a Dios. Con un corazón, como Contricto. Sincero. Sincero. Seguros de la fe que tenemos uh -huh, uh -huh. en Él. Amén. Entonces, qué, qué hermoso es, ¿verdad?, que podamos estar cerca de Dios a través de, de la fe en Cristo Jesús. Amén, así es. Por eso, la sana distancia es cuando estamos cerca con Él, tan cerca, tan cerca, que lo podemos tener dentro de nosotros mismos, Amén. en nuestro corazón. Correcto. Por eso, cuando nosotros la recibimos, Ajá. es la, la, la distancia más sana que podemos tener la con Dios. La sana distancia, sin, sin intermediación de, de, de nada, nada. Eh, sin interrupción, porque es directo, ¿verdad?, eh, a través de nuestro Señor Jesucristo. A, así es. Entonces, imagínate eh, el, el estar allí nosotros eh, con esa comunión con el Señor. Amén. ¿verdad? Amén, así Entonces, es. Es, es. Es maravilloso, mi amada, es maravilloso, mi amado. Vamos a continuar, porque los tiempos aquí y se nos van, pero... Muy rapidito. Eh, exacto. Bien, ahora tenemos. El Salmo 34, 18 Ajá. en la Nueva, Nueva Biblia. Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Bien, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y libra a los de espíritu abatido. Uh -huh. Gloria al Señor. Ok, entonces eh, ya tenemos personas que, que están viendo aquí ya, me, me indica bien, a mí verdad bien, la, la, la plataforma esta y ya sí. tenemos ahí unas personas, les saludamos. Dóganos bueno. eh, un saludito ahí en en el chat. Así es. Eh, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Y libra a los de espíritu abatido. Cuando tú y yo venimos uh -huh. ante los pies del Señor. Dice que Él está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Y libra a los espíritus espíritu abatidos Si vemos esto En una perspectiva Bien espiritual Amén. Imagínate mi amada Ahorita con esa situación de, de lo que está pasando en el mundo Con esos gobiernos que tenemos En Estados Unidos En México Y en Latinoamérica En Sudamérica eh, pues es mundial en, en Europa Tenemos que estar quebrantados Delante del Señor Para que Él esté cerca de nosotros Sí, amén Para que amen. nos cuide, nos proteja Ya que los gobiernos no lo pueden hacer No, no, no Es uh, para nada No, no, no Es, es muy difícil Exacto, entonces ¿qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso precisamente. Claro. Que, que, que el Señor nos está, esté bendiciendo sí. que sí. tengamos esa relación con Él. Que estemos bajo su protección. Para que podamos estar en, en una mejor situación eh, en todas las áreas de la vida. Sí, amén. Amén. Correcto. Porque hasta económicamente nos puede bendecir. Sí, amén. Físicamente nos puede bendecir. Con la salud, pues no, no en, se diga. En todas las áreas. En la vida espiritual que sea abundante. Así es que entonces, sí, es, esto sí. es lo, lo hermoso sí. que podemos tener. Ahí en tercera de Juan. Uh -huh. sí Ok, entonces vamos a continuar. El Señor está siempre cerca de los que tienen el corazón quebrantado y libra a los de espíritu abatido. Amén, así es. Ahora, en la Nueva Biblia viva, pero ahora en el Salmo 119, con, en el versículo 151. Es muy cortito, pero mire, está precioso. Precioso. Dice, pero tú estás cerca, Señor. Todos tus mandamientos son verdad. Pues sí. sí amén. Todos sus mandamientos, to, to, to, su, toda su palabra. Verdad. Así Cuando es. Cuando tú agarras la Biblia, toda, toda, toda. toda es, es la verdad. Toda, toda, toda es la verdad. Toda. Pero dice, pero tú estás cerca, Señor. Y todos sus mandamientos son verdad. Amén. Amén. Así Yo así. creo que no hay nada, nada que compare el amor de Dios hacia nuestras vidas que el tenerlo en nuestro corazón, precisamente. Sí, Por amén. eso, cuidando esa sana distancia con Dios. Amén. Correcto. Que no tengamos a Dios nada más para los momentos de necesidad. Así es. Sino en, que en todo tiempo. Para. Alabarle, glorificarle, darle gracias por todo lo que Él nos da, por pues la vida, la salud, el, el aire que respiramos, o sea, todo, todo, por todo tenemos que darle gracias a Él. Así es. Entonces, e imagínense, hay quienes buscan a Dios nada más cuando, como decimos en México, cuando les aprieta el zapato. <risa> cuando el zapato aprieta, pues sí. Entonces. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? En todo tiempo Tenemos que buscar al Señor Amén En, como dice, en las duras y en las maduras uh -huh, sí. En las buenas y en las malas Exacto, exacto De mañana, de tarde, de noche De madrugada y a toda hora En cualquier momento que nosotros Podamos estar cerca del Señor Sí, correcto, así es um, es, es algo precioso De veras que eh, el Señor eh, nos ha dado, ¿verdad?, este, eh, su amor, nos, nos da su palabra. Él siempre nos, nos guía, nos capacita, oh, su Espíritu Santo nos redargulle. Él siempre está con nosotros. Uh -huh. Como, ay, me gusta como dice ahí en Primera de Pedro 1, 23, 25, dice siendo renacido de, no de simiente corruptible sino de incorruptible uh -huh. por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Amén. porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba, la cual la hierba se seca y la flor se cae uh -huh. mas la palabra del Señor permanece para, para, para, siempre. para siempre y esta es la palabra y así es, y por eso le estamos dando la palabra Porque ya ahorita en un momentito más Ya vamos a estar orando Y queremos bendecir Amén. a todo el mundo eh, Si hay alguna necesidad en especial Pues puedes ponerme ahí eh, Por esto o por lo otro en fin, Así, una frase en, en, o algo uh -huh. eh, Pero tú estás cerca, Señor Todos tus mandamientos son verdad y así es mi sí, amado, amén. así es mi amada. Simplemente hay que creerlo. Amén. Y ahora vamos al Salmo 145, verso 18. 18. Pero ahora nos vamos a ir a la Reina Valera de 1960. Amén. No, dice así, el Señor está cerca de todos los que le invocan. Ah, aleluya. Y todos los que le invocan en verdad. Ahí está. En verdad. Qué hermoso. En verdad. El Señor... Sí, el Señor es acerca de todos los que le invocan, de todos los que clamamos, de todos los que le buscamos, los que eh, en oración estamos buscando siempre de Dios. Amén, amén. Por así eso, es. eso es cuidando de la sana distancia con Dios. Correcto, es, es, correcto esa, así esa, es. Es, esa distancia que debe ser permanente, permanente. siempre con Él. Que siempre esté en nuestra mente, que siempre esté en nuestro corazón. Nuestro corazón. No, nada más cuando hay un, problema, un no, problema, cuando hay una necesidad en especial. Así es. Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Dónde estabas? Exacto. Sí, este, porque él conoce, el, él conoce el corazón de cada uno. A Él no, no, no lo podemos engañar. Exacto. Por eso la sana distancia con Dios es que esté permanente en nosotros, con nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Por eso sea, el Señor está cerca de todos los que le invocan. Todos los que le invocan amén, de así verdad. Así es, amén. O en verdad. Entonces, si tú le invocas, el Señor está ahí contigo. Amén. Tienes que creerlo, tienes que confiar. Eh, ahí es donde está el secreto de Dios para con nosotros. Amén. Correcto. Estás conmigo, yo estoy contigo. Sí, amén. Amén. Andas allá lejos. Pues estoy lejos, pero tú, estoy lejos porque tú andas lejos. Sí, sí, sí. No porque yo quiera ser lejos. Exacto, dice, hijo mío, eh, dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Uh -huh. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Siempre nos habla el corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Ahí está en Proverbios cuatro. Ajá, por el eso 20 al 22 La sana distancia es nuestra mente y nuestro corazón. Sí, amén, amén. Así si el Señor es. está ahí, estamos en la sana distancia con Dios. Amén, correcto, así es. Que no tengamos a Dios lejos de nosotros. Que no. nada más cuando está una necesidad, no, no, no. A, a Dios lo podemos tener todos los días, sí, las 24 horas. Amén, Hasta amén. cuando amén. estamos dormidos. Amén, correcto, así es. Porque imagínense Bien dormidos, ahí hasta roncando. Pero que el Señor te esté velando tu sueño. Ay, sí. Hasta los ronquidos son, van a ser ricos. Sí, no, pues alabados sea el Señor. Entonces, alabado sea su nombre. Busquemos siempre, siempre, siempre, de lo más cerca posible a Dios y lo más cerca posible es esa sana distancia: mente y corazón, corazón y mente. Amén. Esa es la, la, la sana distancia así con Dios. Es. Vamos a esta última lámina. Está Bien. en 1 Juan, capítulo 1, verso 7. Y nos dice así en la Reina Valera de 1960. Ok, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Eso es lo hermoso. Alabado sea su nombre. Esto es lo maravilloso, que Él nos limpia de todo pecado. Amén. Los que andan distantes de Dios, no están en la, en, en la distancia correcta. Uh -huh. Por eso andan pecando, por eso andan haciendo el mal, por eso andan haciendo el daño, por eso andan eh, en las drogas, en el alcohol, en, en el crimen, en... Sí, sí. En, en las cuestiones que, que no son de acuerdo con Dios, sí, no, eh, pues. ¿cuánta gente hay que eh, pues anda en el, en el adulterio, en la fornicación, sí. en la drogadicción? Bueno, todo todo eso que está lejos de Dios, sí, sí, Ellos es, no están en la sana distancia con Dios. No, no, es que pues tenemos que estar en esa, en esa santidad que Dios quiere que estemos como sus hijos, ¿Por qué? Porque Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Así Entonces, es. por, por eso tenemos que apartarnos de, de, de toda la maldad y estar en esa, en esa comunión sana, ¿verdad?, con, con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, eh, porque no hay nada mejor eh, oír que los, sus hijos andan en la verdad, que andan en la luz que andamos en la luz que tenemos la comunión unos con otros y que la sangre de su Hijo Jesucristo pues nos limpia de todo pecado Así entonces es. ya no podemos irnos a, a, a, a contaminar con lo que hacíamos antes de conocer al Señor uh -huh. eh, porque pues o sea, o sea eh, eso es algo tremendo la misma palabra dice valía más ...que nunca hubieras conocido, porque es, es, es tremendo cuando ya estás en las cosas del Señor... ...y luego vuelves otra vez eh, a, a, a, a batirte no, no, eh, no, es me, por eso dice es mejor que no hubieras conocido. Pues Pero sí. este Dios es grande y maravilloso y él, él su protección está con nosotros... Y tenemos que buscarle siempre, eh, estar en esa comunión con Él eh, por su protección. Porque estamos en un, en un mundo lleno de, de maldad y, y de corrupción y de tanta cosa. Así que es. Es tremendo. Bueno, pues vamos a la oración. Eh, Déjeme poner esa lámina. Oremos juntos. Amén. esto lo hemos estado repitiendo en cierta forma en, ahí en los videos por una mejor calidad de vida familiar amén, así es ahorita es el tiempo en el que podemos estar mejor con la familia amén así es cuando se está un poco recluido por las situaciones que hay ahorita de, de los virus y todo eso Qué bueno es que podamos estar con una calidad de vida familiar excelente. Vida familiar. Amén, así es. Desafortunadamente, tenemos que decirlo porque esa es una realidad. Se ha multiplicado la violencia en los hogares. Sí. Y una de las razones es porque eh, no se está acostumbrado a estar juntos. Sí. Esa es la única razón. Sí, sí. Si no están acostumbrados a estar juntos, imagínate estar sí. todos los días, todo el día. No, pues... Sí, no, no. Y, no, no, no como dicen, no se aguanta ni solos Y es mucho, mucho, mucho peor pues, cuando no se tiene ¿verdad? el conocimiento de Dios. Por señor, eso, ¿verdad? la sana así distancia es, es que Dios esté con ellos en todo momento. En todo momento, así es. Si estamos con, o el Señor está con nosotros en todo momento, estamos en esa sana distancia. Amén, amén. Ahora, Así es. ¿qué pasa con los hijos cuando ya son pequeños, o son medianos, o ya son grandecitos, uh -huh. y que ya son de los que les gusta salirse a, a, a, con los amigos? Sí, a eso. divertirse con los amigos. Y que ahorita no pueden estar saliendo. Se hace un conflicto. Se hace un conflicto, sí. Sí, se hace Por eso, te, ahorita que oremos juntos, juntos contigo también, mi amada, también contigo, mi amado, tú, ya que estás ahí ahorita escuchándonos en vivo. Que también sea una vida espiritual de calidad. Sí, amén. Que haya amén. calidad en nuestra vida espiritual para todos y cada uno de nosotros. Amén. Empezamos desde sí. nosotros para poder transmitir. Claro, claro. Continuar contigo para que tú también te, te estés fortaleciendo. ¿Por qué? Porque nos es necesario. Es muy, muy, muy necesario. Es muy importante. Entonces, ¿qué, nos, sí. ¿qué es necesario? Sí. Que oremos juntos por una mejor calidad de vida familiar, espiritual, para todos. Amén. Y cada uno de nosotros. Amén incluyéndote a ti por supuesto y más que tú que estás ahí ahorita escuchándonos en vivo sí y todos los que vayan a estar viendo el video y cuando tú lo compartas que tú puedes compartirlo a una a dos o a tres a cinco diez o veinte personas eh, si estás en Facebook o estás en YouTube o estás en alguna otra plataforma de, que puedes compartir comparte este video así es sí, compártelo compártelo así por qué es. porque ya estás haciendo un buen trabajo delante de Dios. Amén, amén, así es. Estás haciendo un buen trabajo. Y si estás haciendo un buen trabajo, pues eh, hazlo completo, compártelo. Sí, es, es muy, muy importante que cada uno, cada uno en lo personal, eh, podamos tener esa comunión con nuestro Padre. Así como agarramos el teléfono y le hablamos a la amiga, al amigo... Y, es, y ahí estás hablando y se pasan a veces este tiempo su grande, ¿verdad? Media hora, una hora y ahí están. Entonces, de así, de esa manera, agarrar la línea con Dios, ¿verdad? Agarrar la línea con el Señor para platicar con Él, eh, y, y decirle todas nuestras cosas aunque él él, él sabe él, él nos ve él, él sabe lo que estamos pasando pero a él le gusta que nosotros le platiquemos que le hablemos sí. verdad este, de, de lo que nos pasa y que creamos en él que confiemos en él eh, que tengamos su protección siempre eh, eh, en este mundo de maldad así de que es muy importante que cada uno en lo personal agarremos ese tiempo de comunión con nuestro Padre para poder tener esa, la, pues la sana distancia ¿verdad? como tú dices, la sana distancia de, de, de este mundo que está en, en, en maldad y en corrupción que no, no no haya ninguna interrupción cuando cuando estamos en esa en, en esa comunión uh -huh. en ese hablar, en, en ese comunicarnos con el Señor me hiciste, me hiciste recordar ahorita Cuando uno está joven, Ajá. y que tienes la oportunidad de ir a ver a, a la novia o a, al novio, ¿verdad? Sí. Se te pasa el tiempo, ni cuánto te das. Ni cuenta te das. Y más, si están bien enamorados. No, no, no, no, olvídate. No. Pues, olvídate. Eh, eh, es, es algo que, que no quieres dejar pasar eh, para mañana. No, no, no. A ahorita verdad Sí. Eh, diciendo palabras bonitas eh, eh, cariñosas y todo eso y así debemos de ser con Dios sí sí, sí este um, o sea me, me hice recordar también de, de un, un estribillo que, que nosotros entonábamos este en aquellos tiempos uh -huh. este Cristo está en la línea Ajá. dile todo a él si tienes Ajá. problemas, dile todo a él. O sea, Cristo está en la línea y hace mucho tiempo. Y, y, y este y te digo por, por lo que ya no pues en línea en línea. Bueno pues Cristo está en la línea. Amén. Dile todo a él. Amén, dile todo eso. a él. Amén. Cristo está en la línea. Dile todo a él. Y Comunícate. Esa esa comunión, esa comunicación la tenemos directa. A, a, a través de, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Y, y hay otro estribillo de, de los viejitos que creo que ya, ya, ya, ya, ya no se, se cantan más que en algunos que otras congregaciones. Ajá. Eh, el de amar. Ajá. Sí, amar llama le dice todo a él. Ajá. Sí, sí, hay, eh, hay, hay ese, varias, varias frases. Eh, son entonces eh, Cánticos muy espirituales que uh -huh. eh, nos hacen falta cada día sí. y estar en ellos cada día. Amén. ¿Por qué? Porque amar es, es entregarse, olvidándose de, de sí. Olvidándose de sí. Siempre buscando, Viendo a, hacia los demás, no hacia lo uno. que al otro le pueda ser feliz. Eh, exacto. Así sí, es. Siempre buscando que la otra persona sea la bendecida. Y el bendecir tú a alguien. Ya, tú también estás siendo bendecido. Amén, amén. Entonces, amén. oremos, amén. oremos juntos, mi amado, mi amada. Gracias amén. por estar todavía con, con nosotros aquí en vivo. Así es. Yo sé que no es fácil estar eh, buen tiempo, eh, ya, sobre todo cuando ya estamos cerquita de la media hora. O ya estamos así en la es. media hora. Amén. Eh, yo, yo sé que no es fácil estar así porque hay que hacer, pero... Hay que darle un tiempo un tiempo al Señor. Eh, eh, exacto. Así como Así cuando es. estábamos noviando y que... Eh, se pasaba y, el tiempo. Las horas se nos hacían minutos nada más. Sí. Eran 60 de una hora, pero parecía que eran apenas segundos los que estábamos... <risa> un, pues sí. Y, y no queríamos pues dejar de, de estar platicando y, y es. todo eso. ¿no? Entonces... Voy a pedirle a mi esposa que ella haga una primera oración Y ahorita yo termino con otra Amén Muy Bien, pues oremos eh, Padre Celestial en este momento Señor Le alabamos, le glorificamos Señor Le damos gracias Señor por, por la vida y la salud que usted nos da Le damos gracias Señor Por este tiempo Que hemos podido estar A través de estos medios Padre Comunicando su palabra, comunicando su mensaje, Padre Santo, porque, Padre mío, nos, uh, nos hace falta mucho, mucha, pero mucho más, más tiempo de, de, de estar en esa comunicación, en esa comunión, Padre, con usted, Padre, porque únicamente usted es el único que nos puede ayudar en cualquier momento, en cualquier situación difícil. En nuestra vida Señor En este mundo en que estamos Padre Pero gracias Señor Porque usted vino A nuestra vida Señor En un día muy especial Y gracias Padre Porque lo que nosotros hacíamos antes Ya no lo hacemos hoy Padre gracias Señor Porque podemos venir, venir A alabarle y a glorificarle Y, y, y, y podemos decirle Señor que usted es grande y que es maravilloso, y que usted mos, nos ha mostrado, Padre, un camino mejor, y esa es la razón por la que podemos decir, vengo, vengo a adorarte, vengo a adorar a Dios. Gracias, Padre, por este tiempo que usted nos da, y todas las personitas, Padre, que en este momento están, Señor, en, en comunicados aquí con nosotros, Padre, que ellos también, Padre, Puedan alabarle, y glorificarle y puedan tomar un tiempo, un tiempo para esa comunión con usted, porque debemos de hacer ese tiempo que podamos decirle, Señor, toma, toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir, porque con sangre en la cruz pagaste por mí y te quiero hoy servir. Te quiero hoy servir y anhelo, anhelo poder, lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Que podamos expresarte esas palabras, Señor, y que podamos decirte te amo. Te amo, Señor, con el corazón y venimos a glorificar tu nombre. Venimos a adorarte, Señor, Gracias Padre por este tiempo que tú nos das, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo Señor y gracias por la protección que tienes sobre nosotros Padre y le pedimos en este, en este momento Señor que usted toque la vida de las personas que aún todavía no le conocen Padre, que puedan abrir su corazón y que puedan aceptarle como su Señor y Salvador en su vida Amén. Padre. Gracias Padre por este tiempo que usted nos ha dado en el nombre de su hijo amado Cristo Jesús. Aleluya. Padre, Amén. cómo no adorarle, cómo no bendecirle. Sí, señor. Reconocemos, señor, que debemos de cuidar, que debemos de cuidar esa sana distancia, señor. Sí, señor. De siempre estar con nuestra mente y con nuestro corazón dispuestos ante usted, señor. Sí, mi Cristo. Señor, cuídenos, guárdenos, siempre en el hueco de su mano. Sí, Señor. Y que ante cualquier adversidad de la vida, podamos contar siempre el 100% con usted, Señor. Aleluya, sí, Señor. No importa epidemias, no importa situaciones, crisis, o cualquier situación por... ¿Complicado o sí. difícil que sea? Sí, señor. Padre mío, que cualquier personita que nos esté escuchando ahorita aquí en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, sí, en Sudamérica, en Europa. Sí, señor. Los que van a estar viendo ya esta grabación, ya que quede ahí ya, en YouTube, en Facebook, y en todas las plataformas donde lo ponemos, señor, padre santo, que ellos reciban eso como un agua fresca en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones, y que nos permita, señor, sí, siempre señor. poder estar en esa comunión Así con usted, es, padre mío. en esa cercanía con usted, señor, sí, como señor. una sana doctrina. Sí, mi Cristo. Padre santo. Mi Dios eterno. Santo eres, Jehová de los ejércitos. Bendiga Señor. Cuídenos y guárdenos. Sí, Señor. Pero bendiga a las personas que ya están ahorita con nosotros. Sí, Señor. Y los que van a estar viendo, señores, esta grabación de enseguida. Ay, y Padre Dios. Santo. Que cuidemos esa sana distancia. Sí, señor. señor. Protéjanos, Padre. Y Padre mío, sea con nosotros y sea con ellos. Sí, y sea señor. con todos aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Sí, Señor. Así y Padre sea, Santo, para... y que la honra y la gloria y sí, la alabanza sí, sea para usted Sí, Señor. Pero también, sí, Señor, extienda su mano de poder. Sí, señor. sí, mi Cristo. En esa necesidad en especial sí. que hay en la salud. Sí, Señor. Bendiciendo a quienes cuidan de ella, de la salud. Esos médicos, sí, enfermeras, señor. O sea, con los toda médicos, la gente de mantenimiento, los hospitales, enfermeras, señor. todos los que están allí, señor, sí, señor, luchando y aún incluso exponiendo sus propias vidas en estos momentos, oh, Padre Santo, por cuidar de la salud sí. del, del pueblo, de la gente, sí, aleluya. en todos los países del mundo, Señor, Padre Santo. Pero quienes tengan otro tipo de enfermedad, otro tipo de problema, otro tipo de necesidad, sea salud, económica, sí, moral, espiritual, de cualquier otra índole. Sí, mi Cristo, alabado sea. Su señor, nombre, Señor, toca tus vidas. Y a ti te digo, mi amada, a ti te amada digo, mi amado. Persona, señor, en el de Jesús. Mira, es simple, es sencillo. Si puedes, cierra tus ojos. Claro, si vas manejando, pues no lo vas a hacer. Pero si puedes en este momento, tú cerrar tus ojos. Concéntrate en el Señor. Concéntrate en, en Dios. Aleluya. Y no importa cuál sea tu necesidad, sea física, moral, espiritual, lo que sea. Siente. En ese instante la mano de Dios. Oh, en tu vida. Sí, señor, toque, señor. Toque, que te se está tocando. Ese toque, señor. Que te se está diciendo. Toque de poder. Señor. Hija, aquí estoy contigo. Sí, Hijo, señor. aquí estoy contigo. Sí, señor. Ustedes son mi tesoro. Por ti, en especial, di la vida. Santo eres. Para que tú tengas vida en mí. Sí, padre. Por eso sí, te amo. Señor. Por eso di mi vida, para poder ser el rescate tuyo, aleluya. para bendecirte, sí, señor. para sanarte. Solamente, solamente, estás siempre cerca de mí. Sí, aleluya, gloria a su nombre. Que esa sana distancia siempre exista en, en ti conmigo. Siente la mano del Señor. La Puedes mano sentir en, señor. en este momento su mano tibia, Gracias, Padre. cálida, que te está tocando. Tú vives, tú eres Puedes real, sentir tú ahí, en tu hombro, donde Él te está tomando, te está tocando allí. Sí, Señor. Puedes sentir que te está sanando. Puedes sentir sí. que te está bendiciendo. Entonces levanta tus, tus brazos. Dile gracias, Señor, por estar conmigo sí, en este Dios, instante. Gracias, gracias. Gracias, Señor, porque gracias, estás conmigo Padre. en este instante. Gracias. Ahorita Señor. que te necesitaba, Señor, estás aquí conmigo. Santo eres, Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Por gracias, bendecir Señor. Bendice Gracias tu por bendice a tu pueblo, Padre. Gracias por bendecirnos Gracias, Señor. Al... En Cristo pueblo Jesús, Israel. Señor. Aleluya, amén. amén, amén Amén sí, señor Y amén Les voy a dejar esta última lámina <coughs> Para que Si hay alguna necesidad en especial Y que quieras más del apoyo Pues ahí la tienes Así es, mándenos su petición En un mensaje ahí por el WhatsApp eh, O bien por el Messenger eh, O bien a hoy.oramos.gmail.com y nosotros le apoyaremos con nuestra oración. Y pues gracias, gracias por tomar este tiempo para estar con nosotros eh, en comunión con nuestro Padre Celestial. Y gracias también le damos por compartir estos videos. No deje compartirlo entre sus amistades, familiares, porque esto es de bendición. Que el Señor les bendiga grandemente y le seguimos... Uh, eh, diciendo que nos, uh, nos siga escuchando y que siga compartiendo. Gracias, sí. gracias. Es, es por importante estar con eso que, sí. que, que compartan. Eh, y pues gracias por, por estar con nosotros en este instante, en este momento. Eh, <coughs> los que están ahí ahorita en, en, en comunión con nosotros, ahí eh, que están en vivo, pues gracias, gracias. Gracias. Este, es. Eh, no sabe cuánto apreciamos el hecho de que usted esté con nosotros. Así es. Y pues recordándole nada más que somos sus, sus amigos. Elida. Y Rafael Cavazos. Así es. Eh, les saludamos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho gusto. Eh, y les dejamos Así eh, es. esta lámina para que puedan ustedes tomar nota. Para que nos escriba o nos mande un texto, un mensajito. Así es. Reciba un fuerte abrazo de sus amigos Elida y Rafael. Y le esperamos en el siguiente video. Les amamos. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.